Bueno, en este tema lo que vamos a ver es la resolución de problemas mediante programación dinámica y lo veremos mediante una sucesión de ejemplos en que primero vamos a mostrar la definición recursiva, después cómo transformarla en una en una comprogramación dinámica y comparar las eficiencias. Bueno, y eh, cómo vamos a ¿Cuál es la idea base que hay debajo de la programación dinámica? ¿Cuál es el problema que tiene la definición de, por ejemplo, de Fibonacci? Pero, en fin, para ver el problema, vamos a irnos al código. <coughs> aquí tenéis la definición, pero me voy a ir directamente al código y espero que ahora no tenéis problemas en el cambio de pantalla. Seleccionar dónde está el código, permitir, y aquí tenemos la, la sucesión de Fibonacci. Mirad. Os recuerden, esto ya lo, lo vimos casi desde el principio del curso. Los términos de la sucesión empiezan en 0 y en 1, y cada uno es la suma de los dos anteriores. Los dos anteriores, 2 más 3 da 5, 3 más 5 da 8. Y con eso pues, podemos calcular eh, qué valor tiene un término dado. Por ejemplo, decimos, el sexto término de la sucesión, ¿cuánto vale? 8. Recordad que los términos empiezan a contar en 0. Este es el término 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pues el sexto término, empezando con 0, su valor es 8. Y la definición era muy sencilla. ¿Por qué? Porque lo que hacemos son tres ecuaciones. Fibonacci, el término 0, ¿cuánto vale? 0, eso es esto de aquí. El término 1, ¿cuánto vale? 1, eso es esto de aquí. Y a partir de ahí, el término... El valor del término que ocupa el lugar n, ¿cómo lo, ¿cómo lo calculo? Pues calculo cuánto vale el que está en el lugar n-1, cuánto vale el que está en el lugar n-2 y lo sumo. Bien, la definición es simple. Pero, ¿dónde está lo malo de la complejidad de esta función? Pues el inconveniente es que para calcular el valor de un término, estoy llamando a la función dos veces. Eso es lo que hace que esta definición de la sucesión de Fibonacci sea muy compleja. Bien, ¿y qué es lo que podría hacer? ¿Cómo podría mejorar la eficiencia? Hombre, es no calcular más de una vez lo mismo. Porque aquí para calcular, por ejemplo, el Fibonacci de 4 necesito el de 3, el de 2. Pero para el de tres, otra vez vuelvo a necesitar de 2, así que lo estoy calculando muchas veces. Bien, pues la idea de la programación dinámica es, en lugar de calcular varias veces el mismo valor, cada vez que lo calcule, guárdalo. Guarda su valor. Y guarda su valor de manera que sea fácil de recuperar. Entonces, cuando lo necesite, no se vuelva a calcular sino lo que se hace es consultar el valor de la vez que se calculó. ¿Está clara la idea? Sí. Alguien que diga algo de la idea. Después veremos cómo se traduce la idea. Vale. la idea está clara. Vale. Y ahora es, ¿cómo puedo que de todas las estructuras de tipo de datos que hemos estado estudiando en los últimos temas, ¿cómo podría almacenar? los valores que tengo que me sean fáciles de, de recuperar. Bueno, pues lo que podría usar es un vector. ¿Por qué? Porque el acceso a los vectores es en tiempo constante. En cambio, el acceso al enésimo elemento de una lista es en tiempo lineal. Luego, la estructura que debería usar es un vector. Voy a usar siempre en este tema es el... Eh, la librería de data array. También se podía haber usado la, la de data vector y cuando se matrice data, data matrix. Pero, en fin, voy a usar siempre data array, aunque digo que existe también la posibilidad de hacerlo con data vector. Bien, ¿y la idea qué? Pues la idea es crear un vector con los valores que voy calculando. Al principio, el vector, no están definidos los valores y cada vez que calculo uno, pues voy ...ampliando el vector... ...ampliando los valores... ...no, no los términos... ...mirad, la idea es la siguiente... ...si yo tengo que calcular... ...el Fibonacci de n... ...lo que hago es... ...creo un, un vector... ...que es esto de aquí... ...donde van a estar los valores... ...de Fibonacci de 0, de 1, de 2... ...hasta... ...el Fibonacci de n... <coughs> ...bueno, y en el último caso... ¿Cómo calculo quién es? Bueno, pues una vez que ya tenga el vector, voy y el elemento que está en la posición n de ese vector, ese es el valor. Por ejemplo, si yo tengo que calcular el Fibonacci de 7, le digo, crea el vector de Fibonacci de los términos hasta el séptimo. Eso de los términos hasta el séptimo, ¿qué es? Un vector que vaya desde el término 0 hasta el término 7. Es decir... Es uno que tiene ocho elementos. ¿Y qué es lo que pongo aquí? Veis que estos, los primeros, son los índices. El que está en la posición 0 vale 0. El que está en la posición 1 vale 1. El que está en la posición 2 vale 1. El que está en la posición 3 vale 2. ¿Por qué? Porque es la suma de este 1 más este 1. El que está en la posición 4 vale 3. ¿Por qué? Porque es este 2 más este 3. Y así lo voy haciendo. Entonces, el que está en la posición 7, ¿quién es? 13. Cuando yo calcule Fibonacci de 7, construye el vector y una vez que construye el vector, me dice bueno, el valor del que está en la posición 7 es 13. Pues ya está. Luego el problema está en definir esta función. La función que construye el vector. Bueno, ¿y cómo la defino? Pues una función que va a coger un índice y me va a dar una matriz, un vector. ¿Un vector que, Un vector es un array donde los índices son enteros pequeños y los valores los he puesto enteros grandes. Hombre, porque no voy a calcular mm, eh, el valor para elementos por encima de 2 elevado a 64, que es el límite de los pequeños. Bien, la cuestión es cómo defino este vector. Bueno, pues este vector lo voy a llamar N. ¿Y ese quién es? Bueno, pues el vector va a ser un vector, no hay problema. Los índices, ¿desde dónde hasta dónde los voy a poner? Desde 0 a n, aquí. ¿Y ahora qué es lo que tengo que decir? Pues lo que tengo que decir es una lista de comprensión. Es ¿Cada índice cómo lo calcula? Pues lo que le digo, el índice i lo va a calcular con f de i. ¿Y los índices de dónde a dónde van? Pues los índices van de 0 a n. Con lo que en realidad, ¿qué es lo único que me falta por definir? ¿Quién es FDI? Bueno, ¿cómo defino FDI? Y ahora aquí en la definición, esto, quiero que quede claro, porque normalmente uno siempre empieza en la recursiva y después la recursiva la adapta a dinámica. ¿Cómo lo hicimos? Pues, dijimos, el de 0, 0. Pues entonces, F de 0, 0. Veis que esta ecuación es la traducción literal de esta ecuación de aquí. La segunda ecuación, Fibonacci de 1, 1. Pues entonces, F de 1, ¿quién va a ser? Pues F de 1, 1. Y llegamos a la última. Aquí, ¿qué hicimos? Aquí es donde está, este es el punto en donde está la ganancia en eficiencia. ¿Aquí qué era? Para calcular el valor del término n, calculaba el valor de n-1, calculaba el valor de n-2 y lo sumaba. Mira la diferencia aquí. Para calcular el valor del término n, ¿qué hago? Como ya lo tengo, no lo calculo, sino que voy al vector y miro cuánto vale el término n-1. Pero eso qué complejidad tiene. Mirar qué valor tiene un término que he calculado. Decirlo más o menos en orden de complejidad. ¿De qué tipo es la complejidad? De mirar cuál es el valor que hay en una posición de un vector. ¿Alguien que diga algo? ¿Constante? Efectivamente, de orden 1. Después... De qué complejidad es mirar qué valor tiene en la posición n-2, también constante, y la suma de estas dos que también constante, con lo que todo esto en qué tiempo lo estamos haciendo, en tiempo constante, y en cambio, en la primera definición, aquí, este, de qué orden era exponencial. ¿Habéis visto la reducción? Luego solo es. Eh, no solo lo calcula, sino lo calcula y lo guarda en una estructura, en un contenedor, en donde acceder a los valores sea rápido. Podríamos haber usado data array, que es lo que estamos usando. Podríamos haber usado data vector, que es prácticamente lo mismo. Pero ¿qué otra estructura también podríamos haber usado para hacer programación dinámica? Además de array y de vectores. ¿Qué otra estructura de la que hemos estudiado nos serviría para eso? Bueno, matrices es lo mismo, que, es lo mismo que, vectores, que vectores, solo que con dos dimensiones, y en este es uno. Pero aparte de eso, aparte de array, vectores y matrices. Pila no. Árboles tampoco. Una que sea rápido. Conjunto tampoco, pues el conjunto lo que va a ver es si pertenece o no pertenece. Pero yo lo que quiero es saber el valor de uno. El valor de una posición. El valor de un. Y que sea fácil dado el elemento calcula su valor. Bueno, la que más se ha acercado es Lucía, pero no son árboles, aunque en realidad los árboles están en lo que está por debajo, son diccionarios. ¿Os acordáis de los diccionarios? Los diccionarios eran clave y valor. Entonces, ¿la clave quién es? La clave es lo mismo que el índice. Y el valor, pues el valor. ¿De acuerdo? Así que lo podríamos hacer. Array, vectores, matrices o diccionarios. Y siempre se podrían hacer con, con cualquiera de ellos. Pero la idea fundamental, ¿qué? La idea fundamental, porque todo esto de cual en concreto usemos no va a cambiar esencialmente el problema, es cuando lo tengo que calcular, miro si ya lo tengo. Si ya lo no, lo vuelvo a calcular. Si ya lo tengo, simplemente busco su valor. Y ese buscar su valor y ver si ya lo tengo, tiene que ser de complejidad baja. Por eso es lo de usar vectores o usar diccionarios. Y segunda idea. Si no lo tengo, hago dos cosas. Primero, lo calculo utilizando los que tengo. Y segunda idea. Una vez que lo he calculado, lo añado. Lo añado a la estructura donde estoy almacenando. ¿Ha quedado clara la idea de la programación dinámica? A ver, alguien que diga algo. Bueno, vale, pues va quedando clara. Bien, y ahora una cosa es, como decía Simon, en computación la hora de verdad es la hora del experimento. Todo lo demás... Él decía que es teología. Ahora, desde el punto de vista experimental, vamos a, la, a los experimentos. ¿Habremos ganado mucho en eficiencia o las dos definiciones? Porque ustedes mirar que, vuelvo a preguntar, hacer la pregunta de otra manera, desde el punto de vista de la complejidad, ¿veis que la segunda definición sea mucho más compleja para el humano que la primera? ¿O veis que la complejidad es prácticamente la misma? La complejidad humana, para entender la primera o la segunda. Bueno, son casi iguales, como dice Álvaro. Pero ahora vamos a ver las diferencias, casi iguales en complejidad. Pues veis la estructura, son estas tres ecuaciones, que son estas tres ecuaciones. Y aquí pone un vector, esta parte es común. ¿en qué se van a diferenciar? en las ecuaciones pero las ecuaciones ¿quiénes van a ser? pues las mismas ecuaciones que están prácticamente las mismas ecuaciones que están en la recursiva ya está pero ahora vamos a la parte de eficiencia bueno mirad ¿cuánto tiempo se calcula con la primera definición para calcular Fibonacci de 34? casi 7 segundos ¿cuánto tiempo se tarda con la segunda? una centésima ¿Se ha ganado o no se ha ganado en eficiencia? ¿Veis que es un aumento espectacular, no? No solo ahí, sino que... Y, en, y si lo veis en memoria, fijarse el espacio consumido con la primera y el espacio consumido con la segunda. ¿Por qué? Porque es que esto deja mucho en espera. Es decir, lo voy a hacer... Eh, aquí... Vamos a poner, activar las estadísticas. Eh, no poner el Fibonacci de 34, yo qué sé, voy a poner Fibonacci primera de 25. Eh, bueno, con, con 25 ha sido poco, eh, vamos a poner eh, 30. Bye. Y veis que cuando paso, que lo que quería, si paso de 30... A 32, he pasado de 0.97 a 2.32. ¿Habéis visto el incremento de espacio? Ahora voy a hacer lo mismo con la segunda definición. Fibonacci de 30 con la segunda. Con la primera era 0.97, con la segunda 1. Pero si paso de 30 a, a 32... Estaba en 0,01 y sigue siendo prácticamente el mismo. ¿Veis la ganancia? Es más, eh, con la primera, con el Fibonacci de 34, bueno, 7 segundos ya es demasiado tiempo. Con la segunda, mirad que este es periciado, si yo qué sé, Fibonacci de 100. Con la primera, ¿podría calcular el Fibonacci de 100? En menos de 2... ¿De dos segundos? Bueno, si lo ponéis veréis que no, pero no es que el número sea muy grande, sino que la definición es muy mala. ¿Cuánto tiempo ha tardado con la segunda? Pues veis que es prácticamente instantáneo. El Fibonacci de 100, el Fibonacci de 200. Bueno, ¿y dónde ha estado todo el truco? ¿Dónde ha estado el, el truco para esa ganancia de eficiencia? Pues ser perezoso. O otra forma, ser dinámico. Es decir, no hacer más de una vez lo mismo. Sino una vez que lo hace, lo guarda. Y lo guarda en una estructura en donde encontrarlo sea fácil. Pues si lo guarda en una y encontrarlo te va a llevar más tiempo que volverlo a calcular, no va a ganar. Es decir, que si, por el motivo que sea lo que está almacenando muy grande, o la estructura es muy mala, la estructura que está usando, está usando una lista, entonces no vas a tener esa ganancia. ¿Vale? Bueno, pues ya hemos visto nuestro primer ejemplo. Voy a volver a la clase y ahora vamos a pasar a un segundo ejemplo, porque en este el, con un vector me bastaba. En el segundo, para almacenar voy a tener que utilizar matriz. Y es otro ejemplo... También de lo que hemos estudiado, que es el de los coeficientes binomiales. Vamos. A ver. Bueno, el coeficiente binomial es el número, sí, cuando va a 6, eh, n sobre k es el número de conjuntos de k elementos escogidos en un conjunto que tiene n elementos. Es decir, el número de combinaciones. Son las combinaciones dn sobre k. ¿Y cómo se puede calcular? Eh, ¿Os acordáis cómo se, podrían, se puede calcular? Bueno. Hay muchas formas. Una forma es usando los factoriales... ...pero sin usar los factoriales... ...hay una propiedad... ...de los números combinatorios... ...que es muy fácil de demostrar... ...que es la siguiente. A ver. Mirad, donde pongo binomial... ...también podéis ver... Número de subconjuntos. Si un conjunto tiene en el elemento, ¿cuánto subconjunto de cero elementos hay? Uno, el conjunto vacío. Es decir, que la primera ecuación es evidente. Ahora, si el conjunto tiene en elementos, ¿cuánto subconjuntos de k elementos tiene? Bueno, vamos a considerar dos casos. Si k es igual a n, Cuántos subconjuntos de n elementos tiene un conjunto que tiene n elementos. Uno, el conjunto total. Está claro, ¿no? Bien, y en caso que sea contra que no, bueno, pues tendrá un primer elemento y el resto. Bien, si en el subconjunto pongo el primer elemento ¿Cuántos elementos quedan en el conjunto? Una vez que le he quitado el primero, quedan N-1. De esos N-1, ¿cuánto tengo que elegir para que el conjunto con el primero me dé K? Pues tengo que elegir K-1. Esto es el primero más los subconjuntos del resto que tienen K-1. Ahora... Si no pongo en el subconjunto el primer elemento, que es cuánto, si no pongo el primero, ¿cuántos elementos me quedan en el conjunto? N 1 ¿Cuántos tengo que elegir para tener un subconjunto con K? Como no voy a poner el primero, tengo que poner los K elementos. ¿Está claro esta propiedad? Y en fin, lo que estáis... Haciendo matemática discreta, supongo que la habréis visto, porque es cómo calcular el número de combinaciones de n sobre k. ¿Está claro, no? En fin, primero, ¿entendéis? Mirad que es, es como hicimos la definición de combinaciones. Primero exponiendo el primer elemento o sin poner el primer elemento. ¿Qué tiene de malo esta definición desde el punto de vista de la complejidad? venga, alguien que la critique es decir, esa definición es muy ineficiente porque ¿de qué orden va a ser? ¿de qué orden de complejidad creéis que va a ser esta función? venga, alguien que diga algo del orden de complejidad exponencial ¿Veis que pasa? Lo mismo que pasaba con la de Fibonacci, ¿no? Porque para calcular n sobre k, tengo que calcular n-1 sobre k-1 menos y n-1 menos sobre k. Con lo que el mismo lo voy a calcular un montón de veces. ¿Vale? Bien, pues vamos a usar la misma idea que en el ejercicio anterior. Pero ahora no es, no es un vector. Tendré, para almacenar los resultados, tendré que utilizar una matriz. ¿Por qué ahora necesito una matriz en lugar de un vector? Venga, alguien que diga por qué ahora necesito una matriz para almacenar los resultados. Y no me basta un vector. porque tiene dos argumentos, lo que dice Juan. Ten en cuenta de que ahora los dos argumentos, tanto el número de elementos que tiene el conjunto como el número de elementos que quiero coger en el subconjunto van variando. Bueno, y esto de los números binomiales ¿con qué otro problema lo hemos está relacionado? En el que también decía, bueno, la suma de del 2. De ¿Os acordáis de un triángulo en el que aparecen estos números? ¿En dónde aparecen los números binomiales? Que también es otra forma de hacerlo en el triángulo de Pascal. Efectivamente, lo que dice Oscar. Bueno, bien, pues la idea es casi construir el triángulo de Pascal dentro de una matriz, pero lo que quiero construir son los que necesito, los que no necesito nada. Bueno, lo voy a poner aquí, vamos a ver ahora la programación dinámica. Mirad, base, lo que voy a construir ahora es una matriz que va a depender de n, que es el número de elementos del conjunto, y k, que es el número de elementos de subconjunto. Y el valor de n sobre k va a ser el elemento, el valor del elemento que está en la posición nk. Es decir, que lo que lo voy a hacer es ir construyendo poco a poco. Y entonces, bien, si lo tengo que hacer en el nk, ¿cuánta fila va a tener que tener? Hombre, si empiezo en el, si empiezo en el 0,0... Para llegar al n necesitaré n más 1, de 0 hasta n. Y lo mismo, k más 1, desde 0 hasta k Y lo que voy a poner en esa matriz es que quiero poner que en la posición ij, ahí lo que quiero almacenar es cuánto vale i sobre j. Que es el número de subconjuntos que tiene un conjunto de i elementos de subconjuntos con j elementos. Y construyendo. Para que lo veáis, esta matriz, ¿qué es lo que va a hacer? Bien, pues esa matriz, en fin, que son los términos construidos, ¿qué va a hacer? ¿Al principio qué tiene? El 1. Después, ¿qué tiene? El 1, 1. ¿Pero esto quién es? ¿Esto qué sería? Esto es 0 sobre 0. 0 sobre eh, 1 sobre 0 y 1 sobre 1. 2 sobre 0, 2 sobre 1, 2 sobre 2. 3 sobre 0, 3 sobre 1, 3 sobre 2. 3 sobre 3. Pero si os dais cuenta, ¿estos quiénes son realmente? Que es lo que os decía antes. Pues son las prácticamente cada fila de la matriz que van a ser. Pues los primeros elementos ¿qué, ¿qué son? Pues son simplemente los elementos del triángulo de Pascal. Bueno, aparte de todas esas traducciones, ya os dije antes que una vez que teníamos la definición recursiva, traducirlo programación dinámica va a ser casi automático bien entonces primero tenemos dos argumentos el resultado que va a ser una matriz mira que este patrón es lo mismo que antes lo mismo que antes hicimos con el de fibonacci qué pasa hombre que ahora tengo dos índices desde dónde hasta dónde pues el primero va a variar de 0 a n el segundo va a variar de 0 a K. ¿Y ahora qué es lo que hay que hacer? Pues en la posición iJ hay que poner el f y j Los i varían desde 0 a n y el j varía de 0 a K. con lo que en realidad, ya digo, todo este patrón, esto es siempre común. ¿Y qué es lo específico en cada problema? Pues lo específico en cada problema es cuál es la función f. ¿Cuál es la función que hace almacenar? Y esa función... Lo que se hace es traducir de la primera. A ver, primero, en I0, ¿qué es lo que hay que poner? En I0, que son sus de cero elementos de un conjunto que tiene I elementos. Siempre es uno. Pero veis que esta ecuación de la F, ¿quién es? Esta ecuación de la F es... ¿eh? Voy a poner en 2. Esta ecuación de la F, ¿quién es? Pues esta ecuación de la F es esta ecuación de aquí. Veis que esta, lo he traducido, hombre, ahora en lugar de n he puesto i, pero es lo mismo. ¿Qué decía? Pues que un conjunto que tiene el elementos solo tiene un subconjunto de cero. Exactamente eso es lo que he puesto aquí. Y ahora tengo que traducir la segunda. La segunda que me dice, esto es, y, bueno, N sobre K, pero como el N lo estoy usando para las dimensiones, ¿cuál, si el I es igual a J, ¿cuánto es? 1. ¿Veis que esto es exactamente esto? ¿Y qué es lo que me queda? Pues lo que me queda en caso contrario. ¿Veis? Me queda por traducir esto. Y para, traducir, y para traducirlo, en realidad, ¿aquí qué es lo que hay? Bueno pues sería eh, i menos 1, j menos 1. veis que esto es que estoy cambiando y j en lugar de nk pero eso es exactamente esto. esto es lo que estoy traduciendo por esto de aquí pero veis la diferencia que en la primera definición lo tenía que calcular en la segunda no en la segunda ya lo tengo calculado solo lo tengo que consultar y lo mismo paso aquí el binomial de n menos 1k pues esto sería control g u y menos 1j está clara la traducción está clara la traducción que esencialmente lo mismo sino que ahora estoy usando una matriz. Bueno, pues vamos a la comparación de eficiencia. Ya hemos dicho, la primera exponencial. Vamos a ver la segunda y vamos a ver lo que hemos ganado. Ya hemos dicho, complejidad humana, prácticamente la misma. Eh, consejo: primero escribir la recursiva y segundo, automáticamente la recursiva traducirla en dinámica, porque el patrón de traducción es inmediato. Pues vamos a la comparación de eficiencia. Si yo calculo binomial de 24 12, ¿cuánto tardo? 2.31, con la primera definición. Si lo hago con la segunda definición, ¿cuánto tardo? 0 segundos. ¿Hemos mejorado? Bastante, ¿no? Y si en lugar de fijarme en el tiempo, me fijo en el espacio, pues he pasado de más de un millón a 300.000 y pico. ¿Se nota la mejoría o no se nota la mejoría? Experimentalmente. ¿Veis que es una técnica que no es que te vaya a permitir resolver problemas que de otra forma no podría decir? Hombre, puedo hacer la definición recursiva. Sí, pero con la definición recursiva vas a poder calcular el binomial de números grande, No, porque fijarse ya que 24 12 ya está por encima de 2, en cuanto vayáis aumentando, imposible. Con la segunda ¿se podrá calcular? Sí. Y fijarse que se calcula, bueno, pues prácticamente instantáneo. Y si vais aumentando en los tamaños, 14, <coughs> eh, sí, eh, si sí, Hacemos binomial 1, yo qué sé, eh, vamos a poner 30 días. Vamos a esperar, lo mismo me he pasado, pero si pasa un tiempo prudencial y no lo calcula, pues lo abortaré. Vaya, bueno, ya le hemos dado tiempo, lo voy a interrumpir. Y con la segunda, ¿habéis visto la diferencia? Está claro, ¿no? Es decir, y suponéis que vuestro problema es calcular eso, no es tener una definición, ya sea en la vida normal o en un examen, en un examen. Haga una definición y tiene que calcular el binomial de 30 a 10. Dice, la primera es correcta. Sí, pero no sirve. ¿Por qué? Porque no lo calcula. Está claro, ¿no? De que ahí hay, hay una barrera de que la eficiencia no es por una manía. Es decir, bueno, que sea lo más eficiente. Es que no lo vas a poder calcular. ¿Vale? Bueno, pues vamos al tercer ejemplo. Bien, ¿alguna pregunta de, de los dos que llevamos? ¿Se entiende todo? El otro día vi una cosa, eh, en fin, aprovecho la ocasión, eh, con todo lo que nos están mirando, mirar, ponerse en el perfil, veis que está abajo a, está el micrófono y a la izquierda del micrófono está uno que pone mi estado y ajuste, ¿lo veis? Bueno, pues darle a la flechita. ¿La habéis dado? ¿Veis que abajo hay un en de acuerdo que está en verde? Bueno, pues antes preguntaba, ¿estáis de acuerdo con todo lo que llevamos? ¿Lo habéis entendido? Bueno, pues darle los que estén, lo hayan entendido que le den al de acuerdo y los que no lo hayan entendido pues que le den en desacuerdo o en fin. Vamos a hacer una votación rápida de esta. Juan Carlos dice que no lo encuentro. Bueno, Juan Carlos, mira. Eh, ¿Ves abajo dónde está el micrófono y la cámara? Eh, a ver... Eh, en la pantalla que estás viendo, en la fila de abajo que ve, Está la de levantar la mano. A la izquierda de levantar la mano está la cámara de vídeo. A la izquierda el micrófono. Y a la izquierda el perfil. ¿Lo ves? No, ya sé que la cámara y la voz no están activado. No. Entonces, al lado de la mano. Ya, ya lo has visto, ¿no? Álvaro también, al lado de levantar la mano. Ya digo que es que lo que yo veo y lo que veis ustedes no, no siempre coincide en la plataforma. Eh, bueno, eh, bueno, seguimos. Eso era simplemente... Vamos a ver el tercer ejemplo. En el tercer ejemplo, el... Eh, Clase eh, la longitud de la su secuencia común más larga. Vamos a ver. Os planteo el problema. A ver. Eh, si ustedes tenéis una sucesión, por ejemplo, una sucesión es una secuencia, ¿ves? una cadena en nuestro caso, pero mismo da alguna cadena que una lista. Tengo amapola. Si yo quito algunas letras, es decir, si quito las consonantes, ¿qué es lo que me queda? Me queda A, A, O, A. Luego, la cadena A, A, O, A es una subsecuencia de la otra. Lo que no puedo es alterar el orden. Es decir, también A, O, A también es. Pero lo que no es, es decir, O, a, A, A. Esa no, porque luego está después de 2A. Está claro. Por supuesto, la subsecuencia vacía es secuencia <coughs> y la secuencia entera también. si los dos casos límites se consideran. Y ahora lo que quiero es buscar la subsecuencias común Por ejemplo, yo tengo la, una secuencia que es una cadena que es amapola, otra que es matamosca. Y, y lo que busco es una cadena que sea subcadena de las dos y que sea lo más larga posible. Por ejemplo, la que dije antes, A o A, porque aquí está A, A, O, A. Y aquí también la tengo, A, A, O, A. Esta cadena tiene cuatro caracteres, su longitud es cuatro. Y por más vuelta que le deis, no podéis encontrar ninguna más larga, ninguna común más larga en estas dos cadenas. Eso es lo que se llama la subsecuencia común máxima, que usando siglas, pues, SCM, subsecuencia común máxima. Bien, pues el problema que queremos resolver es, nos dan dos cadenas, por ejemplo, la cadena polar, y la cadena matamosca. Hay que definir una función, que es la función longitud SSM, que me dé la longitud de la subsecuencia más larga, la subsecuencia común más larga a esas dos cadenas. Por ejemplo, entre Atamo y matamosca, ahí hay una de 6, que se puede buscar. Entre AAA y BBB, pues ahí no hay ninguna común. Cero. Bien, ¿cómo podemos definir la función que me da la longitud de la subsecuencia máxima? ¿Alguna idea para definir esta función? Venga, os dejo os dejo unos segundos y después... Bueno, y en esos segundos, el que ya tenga una idea de cómo definirlo, pues que vaya poniendo que sí. Pero ponerlo aquí, sin si lo del el acuerdo y el desacuerdo, que eso es, es un lío. Ven, ¿Alguien tiene alguna idea? No, no. Solo decir, sí, tengo una idea. Supongo, Fernando, que ya la tiene cuando preguntas, ¿no? Tienes una idea de cómo hacerlo, ¿no? ¿Fernando? Bueno, una sola pregunta. ¿Cómo, lo, cómo es la idea? ¿Con qué método de, de definición? La idea que has pensado. ¿Por recursión? ¿Por comprensión? ¿Cómo? Y si es recursión, recursión en el primer argumento, en el segundo, en los dos. Bueno, vamos a avanzar. En fin, vamos. Mira, una forma de definirlo, lo tenéis aquí, es por recursión en los dos argumentos. ¿Eh? Mm. Es que solo la longitud. Después veremos buscar la palabra. Es solo la longitud. Solo me interesa calcular la longitud. Bien, entonces lo vamos a hacer por recursión en los dos argumentos. Primer caso. Que el, el, la primera sea vacía. Si la primera es vacía, la subcadena, voy a decir subcadena que es más fácil de pronunciar. La subcadena común más larga, ¿cuánto va a ser? ¿Cuántos elementos va a tener? Ninguno. Porque si el primero es vacío, sale cero. Y lo mismo, si el segundo es vacío, sale cero. ¿Estáis de acuerdo en estas dos ecuaciones? No. Bien, y si ninguno de los dos son vacíos, entonces, ¿qué tenemos? Pues tiene un primer elemento y un resto, y el segundo tiene también un primer elemento y un resto. Y ahora vamos a distinguir casos. Si el primer elemento de la primera el X, coincide con el primer elemento de la segunda, ya tengo uno. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues ese ya está en la máxima. Entonces, lo que tengo que hacer es buscar la subcadena común más larga, pero ¿entre quién? Entre el resto de la primera y entre el resto de la segunda. ¿Y qué pasa en caso contrario? Si el primero no es el primero... ¿Qué es lo que comparo? Pues hago dos comparaciones, comparo la primera entera con el resto de la segunda y comparo también el resto de la primera con la segunda entera, es decir, le quito el primero o a la primera o a la segunda, porque como no es igual, el primero no puede estar. Y de estos dos, ¿qué es lo que cojo? De estas dos, pues el mayor. ¿Está clara la definición? Juan dice que sí, vale. Bueno, y ahora segunda pregunta. ¿Está clara que esta definición es ineficiente? ¿Y por qué? ¿Por qué es ineficiente? veis que otra vez nos ha pasado lo que nos pasó con Fibonacci, lo que nos pasó con los números combinatorios, el que no está pasando. Pues para calcular esta longitud, qué tengo que hacer? Calcularla dos veces. La tengo que calcular aquí, la tengo que volver a calcular aquí, y esos dos cálculos qué me van a hacer? Penalizar. Luego, ¿cuál es la idea? No calcular más de una vez lo mismo. Luego la idea es ir calculando, almacenando los valores y usar esos valores para calcular lo siguiente. Es decir, hacerlo con programación dinámica. Y cuando lo vamos a hacer con programación dinámica, en este caso, ¿qué vamos a necesitar? ¿Un vector o una matriz? Para almacenar los valores que vamos calculando. Vector o matriz. Venga, alguien que diga algo. Matriz. ¿Y por qué matriz? Otra vez lo mismo, porque hay dos argumentos. Tengo dos listas, luego tendré que llevar dos argumentos. Pero esta matriz, eh, digamos, es un poco más, más complejo que el caso anterior, porque la matriz que yo tengo que calcular la matriz de las longitudes. ¿Cómo voy a calcular esa matriz? Bueno, si tengo que calcular... Bueno, vengo aquí. No me voy a saltar. Construyo. Aquí voy construyendo la matriz y el elemento va a estar en la posición nm. Donde n, ¿quién es? La longitud de la primera cadena y m, ¿quién es? La longitud de la última cadena. Y lo voy a ir haciendo. ¿Qué es lo que voy a poner en la posición IJ? Es que esto es lo importante. ¿Qué es lo que voy a poner en la posición IJ? Pues voy a poner la longitud de la subcadena máxima de los I primeros elementos de XS y los J primeros elementos de la segunda. Es decir, eh, me voy a ir moviendo poco a poco en las dos, en las dos cadenas. Empiezo en el 0, y voy moviéndome. Cuando llegue, al final, cuando llegue al final, ¿dónde estará el final? Pues cuando haya llegado a la fila N y a la columna M. Ya habré recorrido los N elementos de la primera lista y los M elementos de la segunda. Eso es lo que debe de ser, esto es lo que debe de ser la matriz de la longitud, que es la matriz en la que voy a almacenar los valores. Gráficamente, se ve aquí, gráficamente, es lo siguiente. Mirad, al principio, pensad que esto es, esta es la matriz que estoy construyendo. Eh, <coughs> vaya. Esta es la segunda, el matamosca, lo he puesto aquí. Los caracteres, en esta diagonal he puesto amapola, que son los caracteres de la primera, y lo que voy ahí es comparando. Y lo que estoy poniendo en la matriz es, si empiezo, eh, bueno, al principio esta es, todos son ceros, aquí no hay. Pero, si yo comparo solo el primer carácter de la primera, que es A, con el primer carácter de la segunda, que es M. Si comparo A y M, es decir, he cogido el elemento 0 y 0 de cada una. ¿Cuál es la longitud de la cadena más larga común a la A y a la M? 0, porque entre la A y la M no hay ninguno. Luego pongo este 0 de aquí. Después cojo hasta la A. Comparo MA con A. Entre MA y A. ¿Cuál es la cadena más larga? Pues entre la M, y A, la cadena más larga es 1, la A. Y esa, me ponga como me ponga, siempre que tenga la A, esa no la voy a aumentar. Paso a la segunda fila. Tengo la M con la M. La M con la M en la posición 0. Eh, en la posición 0 de la segunda y la posición 1 de la primera. Es decir, que tendría en el 1, 0. ¿Cuál es la longitud de la cadena más larga entre M y M? 1. Pero fijarse que cuando compare el AM, porque es que estoy comparando el AM, el AM con esta parte de aquí, hasta aquí, con M, A, T, A, M. ¿Cuántas puedo hacer? Puedo hacer dos porque ya tengo aquí AM, o aquí también, A y M, luego aquí tengo que poner 2. De esa forma la voy llenando. Voy llenando, mi idea es, voy recorriendo y esa subcadena de la primera con la subcadena de la segunda, la voy calculando. Al final de todo, ¿qué tendré aquí? Pues entre amapola y matamosca, ¿cuál es la más larga? 4. Y ese 4 es el que tengo que devolver. Esa era, ese 4 es el 4 que sale aquí. ¿Vale? Pero, esa es la idea de cómo construir. Eso es lo que tenemos que hacer. Está claro lo que tengo que hacer, lo que tiene que ser la matriz. Después vamos a ver cómo se construye la matriz. ¿Está claro lo que significan los elementos de la matriz? ¿El valor en cada posición? Vale, Elisa dice que sí. Bueno, ahora es cómo calcularlo. Hombre, uno puede decir... Pues como lo, ya lo tenía hecho por recursión, pues por, como ya lo tenía hecho, pues esto. Hombre, pero entonces no hemos mejorado. La cuestión es construir la matriz reutilizando los valores que ya tengo. Es sí, decir, esta matriz, pero decir, hombre, este 2, ¿cómo lo saco? Pues este 2 lo saco de aquí, y aquí y aquí. ¿Vale? Bueno, vamos a ver cómo. Entonces, vamos a la definición... De programación dinámica. La parte común. Bueno, la parte común, esta vez, eh, un poco, la he puesto un poco más laboriosa, pero, en fin, lo podía haber puesto más simple. Tengo que construir la matriz Q. La matriz Q, ¿qué va a ser? La matriz Q, que es la, lo que decía siempre de la parte común, es esto. Va a ir desde el 0,0 0 hasta el NM. Claro que ahora necesito N y M, ¿quién es? N es la longitud de la primera y M es la longitud de la segunda. Y aquí en el elemento IJ tengo que poner el FIJ. ¿De acuerdo? Y esto es solo por cuestiones de eficiencia. X es qué un, X es una lista. Para acceder a los elementos, lo que hago es transformar la lista en un vector. ¿Cómo? Por el -array. V, ¿quién va a ser? V, el vector cuyos valores son los elementos de la primera lista. W, ¿quién es? Lo mismo, el vector cuyos valores son los elementos de la segunda lista. Y ahora tengo que empezar a traducir las ecuaciones. ¿Esto qué es lo que me está diciendo? Pues que si la primera tiene longitud cero, sea quien sea la segunda, la secuencia máxima va a tener longitud cero. Es decir, tengo que traducir esta ecuación. Pero como ahora no estoy trabajando con listas, eso qué es lo que me dice. Lo que me dice es que si la primera es cero, es vacía, tiene longitud cero, sea quien sea la segunda, la longitud va a ser cero. Lo mismo, la segunda ecuación. Si la segunda era la lista vacía, es decir, si la segunda tiene longitud de cero sea quien sea la primera, la secuencia común también va a tener longitud cero. Esa es esta ecuación de aquí. Ahora, estas dos ecuaciones, a la hora de construir la matriz, ¿en qué se ha traducido? En la construcción de la matriz. ¿Qué es lo que tendría en este momento ya de la matriz con esas dos ecuaciones? Tendría los elementos de la fila cero y los elementos de la columna cero. Y me está diciendo, todos los elementos de la fila 0 es 0 Todos los elementos de la columna 0 es cero. ¿Veis que eso es? Todos estos elementos son cero. Y todos estos elementos de aquí son cero. ¿Vale? Esos son... ¿Por qué? Porque si el uno es vacío, ya está. Bien, ¿qué me falta? Pues lo que me falta es traducir estas dos ecuaciones. ¿Aquí qué estoy diciendo? Si el, primer elemento de la, si el primer elemento de la primera lista coincide, ¿aquí qué sería? Bueno, pues, como lo estoy comparando, y aquí lo estoy haciendo con los índices, igual que el, el, la lista vacía, lo he puesto cero, si el elemento, pues bueno, aquí es qué tengo que poner en la posición IJ, me dice, si el elemento que está en la posición I es lo mismo que el elemento que está en la posición J, Sí, eso coincide entonces ¿qué tengo que hacer? pues entonces lo que tengo que hacer aquí ¿quién era? la longitud del de resto más uno. aquí ¿quién sería? la longitud de los anteriores de la primera y los anteriores de la segunda pero el valor de la longitud de los anteriores de la primera y de la segunda ¿dónde lo tengo? en la posición i-1, j-1 luego esta ecuación de aquí esta ecuación es la traducción de esta ecuación de aquí. ¿Está claro, no? Pero es que ahora no estoy trabajando con listas, estoy trabajando con las posiciones de los elementos. Y si no, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues si no es buscar este máximo. Pero este máximo ahora ¿quién es? Mira, Otra vez es el máximo, pero aquí ¿quién es? Quitarle uno a la primera, pero quitarle uno a la primera, ¿quién es? Moverse uno a la izquierda, es y menos 1. ¿Y aquí quién es? Quitarle uno a la segunda. Entonces es, en lugar de j, j menos 1. Es el máximo de estos dos valores. Esto es la traducción de esta ecuación. Y lo mismo que hicimos antes. ¿Habremos ganado en eficiencia? Sí. Si yo calculo, en fin, un ejemplo para poner una que es esta función lo que está haciendo es repetir cíclicamente el 1 y el 3, va a ser 1, 3, 1, 3 1, 3, 1, 3, y aquí va a ser 2, 3, 2, 3, 2, 3, y en los dos casos cojo 18 elementos es decir, estoy comparando dos listas, las dos de 18 elementos ¿cuál es la longitud máxima? hombre, pues quedarse solo con 3, luego la longitud máxima va a ser 9, pero mirad si esto lo calculo con la primera definición, ¿qué tiempo ha empleado en este cálculo? Casi 22 segundos. Si lo hago con la segunda, esos 22 segundos en que se ha quedado reducido, en cero. Veis otra vez que la ganancia en la eficiencia pues, es espectacular. Y otra vez lo mismo. ¿Cuál ha sido el truco? Pues almacenarlo en una matriz. Eh, en este problema solo, solo y siempre, todos los que llevamos, habéis visto que hay un aumento espectacular, eh, porque lo que estamos almacenando son números. ¿Qué pasa si ahora, en lugar de querer la longitud de la secuencia común más larga, subsecuencia común más larga, quiero construirla? Es decir, una de esas que tienen esa longitud, pues la solución no es única. Bien, en ese caso, eh, vamos a, a ver cómo construirla. Bien, ahora le he llamado SSM. no quiero solo que me diga que tiene cuatro, sino que me la muestre, que me dé una de ellas. ¿Vale? En los otros, bueno, pues aquí había una de seis, atamos, ya está, y aquí ninguna. ¿Qué es lo que tendré que cambiar en la definición? Voy a ver la primera definición por recursión, pero voy a compararla con la que tenía antes la que tenía antes, ¿verdad? esta que era la longitud, pero ahora no quiero la longitud, lo que quiero es la secuencia. Bueno, otra vez, lo voy a hacer por recursión, los dos casos son parecidos, pero ahora no me da cero, ahora lo que me da es la lista vacía. Si una de las dos listas es vacía, ya está. Y ahora viene el caso en el que sea igual. En el caso en que sea igual, perdón, en que sea no vacía, hay un subcaso de que los primeros elementos sean iguales. Si los primeros elementos son iguales, este ya está. Luego, ¿qué tengo que hacer? Buscar la subsecuencia común de estos dos. Y en el otro caso, ¿qué es lo que hacía? Aquí lo que hacía era calcular la primera con la segunda, con el resto de la segunda, el resto de la primera con la segunda, y de eso coger el máximo. El máximo porque estaba con, con números. Y es el máximo de dos números. Aquí no, porque aquí la idea es la misma. Calculo, pero esto qué me van a dar, Cadena. Y de estas cadenas, ¿cuál es la que tengo que coger? La mayor. Pero la mayor, ¿quién es? Pues la que tiene mayor longitud. Es decir, si la longitud de la primera es mayor o igual que la segunda, cojo la primera. Y si no, cojo la segunda. Está clara que la definición es prácticamente lo mismo, ¿no? Está clara la definición de... SCM1. Vale. Bueno, pues ahora lo que quiero es convertirla en definición dinámica. Bueno, vamos a ver cómo se puede esa definición, que ya la teníamos una definición recursiva, y lo de siempre. ¿Por qué esta definición es mala? Otra vez, porque aquí estoy calculando la función dos veces. Bueno, vale, pues eso es lo que intento evitar. Esos problemas de ineficiencia. ¿Cómo lo vamos a hacer? Otra vez, lo vamos a hacer construyendo una matriz. Ahora es la matriz... Bueno, al final le doy la vuelta porque lo voy a siempre lo construimos añadiendo los elementos por el principio. Y después le doy la vuelta. Pero ahora la matriz... Mirad, aquí, ¿cómo la voy a ir construyendo? Esto... No voy a pararme mucho, lo dejo incluso para que lo penséis casi como ejercicio. La cuestión es que ahora no estoy poniendo el eh, número, lo que estoy poniendo es la secuencia común más larga. Por ejemplo, aquí entre AM y MAM, la más larga antes, que decíamos? Dos. Una de esas es MA, también podría haber puesto AM. Depende, es una de las más largas. La solución no es única. Bueno, y al final, la más larga la tengo aquí, eh, A, O, -M -A. Pero mirad, ¿dónde estaba aquí? Eh, a, O, -M -A, para que esté bien, pues al final le tengo que dar la vuelta a los elementos. Bien, ¿cómo se construye la matriz? Otra vez lo mismo. Vamos a ver. Mirad, voy a ir a la definición anterior. Voy a ir. Aquí. Esta era la la, la longitud. Aquí teníamos construida la matriz. Y ahora vamos a hacerlo la subsecuencia. Mirad, cambia el orden. Aquí, lo de siempre, Nm eso, igual que antes, pero donde antes tenía, eh, donde antes, aquí, tenía f de 0, lo que sea, 0. Ahora, en lugar de 0, ¿qué es lo que tengo que dar? Lista vacía. Aquí, en lugar de 0, lista vacía. Si sí. el elemento en la posición i de la primera coincide con el elemento en la posición j de la segunda aquí ¿qué le hacía? sumar de 1 aquí en lugar de sumar de uno ¿qué hago? pues ese elemento el v, ese ya está en la solución, le tengo que añadir los restantes y el segundo pues prácticamente igual ¿cuál es el único cambio? pues que aquí estaba con máximo y aquí en lugar de máximo ¿qué es lo que tengo que hacer? de estas dos, la de mayor longitud ¿veis? Que la definición es prácticamente lo mismo, y la ganancia en eficiencia, bueno, también hemos pasado del de 11.30 al 0.02. Un único, último detalle. Mirad, también este detalle es importante por los tipos. En la definición de la longitud, el resultado que era una matriz, los índices son el conjunto de índices son pares de números enteros y los valores son enteros este entero ah, en la segunda definición ahora los valores que son ahora me dan una lista de a una lista de a y los valores que son lista de el elementos de tipo a. ha quedado claro también el cambio en el tipo de la definición Bueno, pues, si ha quedado claro, pasamos al último de los ejemplos y con eso terminamos la primera parte de la clase. Una pregunta, Fernando. Si quisiéramos llevar a tres funciones, ¿podríamos formar una estructura para guardar valores que tengan tena como coordenadas en vez de pares? Se podrían hacer. Por eso tengo en cuenta que si usa, si usa mmm, la librería data.matrix, ahí los índices forzosamente son pares. Pero, en la, al usar para almacenar la librería RAI, tú aquí pones de qué tipo son los índices. Lo mismo, cuando hemos puesto un índice, nos salió vectores. Cuando hemos puesto dos índices, nos salió matrices. Si queremos que tenga tres índices, bueno, pues también podemos poner, y los índices, bueno, pues pueden ser números enteros o cualquier cosa. Por eso... La librería de matrices da perdón, la librería de array da más flexibilidad que las que la teoría de matrices, pero ya está. De todas formas, es posible, pero vamos, es posible porque eh, se pueden, pero es raro que dependan de más de dos condiciones. Hay ejemplos, pero no lo vamos a usar apenas. Y vamos a ver el último, en fin, sí, que vamos a jugar mucho con esto y en el conjunto de los índices. A veces empezaremos en el 0, 0. A veces nos convendrá empezar en el 1, 1. Toda esa flexibilidad nos lo da la librería de matrices. Bueno, y el último de los ejemplos, ese no sé si lo conocéis, que es la distancia de edición. Esto, eh, bueno, no me atrevo, digo, me atrevo a enseñarlo, si lo buscáis, lo pondré al final por si se vuelve a, a fastidiar la, la, la plataforma en los cambios de ventana y os lo explico sobre la marcha de qué va la distancia. Bueno, mirad, esto es lo de la distancia de edición. La distancia de edición es una... Función es una distancia, cumple las propiedades de distancia, que nos va a, a medir cómo de próxima están dos cadenas. Y el cómo de próxima es, bueno, cuántas operaciones necesito para transformar una cadena en la otra. Esas operaciones van a ser de tres tipos. Puedo insertar un carácter, por ejemplo, de ABC, si yo pongo al final el carácter A, ahí lo que he hecho es insertar. Lo puedo insertar en cualquier posición. Es decir, lo podría haber insertado al final, insertado al principio o insertado en medio de la, de la cadena. Pero siempre insertar un carácter. Esa es la primera. La segunda, eliminar uno. Por ejemplo, de la cadena ABC puedo pasar a la cadena AC. ¿Quién he quitado? He quitado el, un carácter, el B, que estaba en el medio. Lo mismo, puedo quitar desde el principio, puedo quitar desde el final o puedo quitar del medio, pero quitar solo uno. Y la tercera operación, por eso es lo de la distancia de edición, es sustituir un carácter por otro. Aquí, ¿qué es lo que he hecho? Aquí el segundo carácter, el B, lo he sustituido por el D y lo mismo. Puedo sustituir el primero, el segundo o cualquiera. ¿Está claro cuáles son las operaciones permitidas, no? Bien, pues se si ha quedado claro, yo puedo transformar en tres pasos la palabra casa en la palabra calle. ¿Cómo? Mirad, en este paso puedo pasar de casa a cala, porque aquí ¿qué he hecho? Lo que he hecho ha sido sustituir la S de la primera por la L de la segunda. Esa es una operación del tercer tipo. En la segunda, ¿qué he hecho? En la segunda es, entre la L y la A, aquí, en medio, he insertado otra L. ¿Y aquí qué he hecho? Aquí otra vez. La A final de la primera, la he sustituido por una I. E. ¿Está claro lo que es, lo que es eh, las transformaciones? ¿Y qué es la distancia? Tengo la distancia de edición, más fácil de pronunciar. La distancia de edición es el mínimo número de pasos para transformar la primera cadena en la segunda. ¿Ha quedado claro lo que es la distancia de edición? Antes de que veamos cómo se define. Álvaro Melissa, bueno, está claro. Bueno, pues ahora vamos a definirlo. Y lo de siempre. ¿Tenéis una idea de cómo se puede definir? No la idea, sino... No es que me escribáis eh, en la charla la idea, sino sí. ¿Veis cómo se podría definir la función distancia? Bueno, os lo voy a contar y os dejaré, lo voy a contar brevemente y os dejaré también como ejercicio que la busquéis en la red y lo miréis con más detalle. Pues está en fin, los ejemplos que he ido poniendo cada vez ha sido un poco más complejo, este es bastante más complejo que el de Fibonacci, que es con el que empezamos. Bueno, voy a usar otra vez la librería de Array y la primera definición que vamos a ver es la definición recursiva. A ver, ¿cómo lo vamos a definir? Pues lo vamos a definir por recursión. Porque decía que la idea era simple, otra vez por recursión. Y lo, si lo defino por recursión, ¿qué puede pasar? Que la primera sea vacía. Si la primera es vacía, ¿cuántas operaciones necesito? Pues tengo que insertar en la primera todos los caracteres de la segunda. ¿Y cuántos caracteres tiene la segunda? La longitud de IS. Yes. El otro, caso, el otro caso no recursivo. Si la segunda es vacía. Si la segunda es vacía, ¿cuántos pasos tengo que dar? Pues lo que tengo que hacer es insertar en la segunda todos los caracteres de la primera. ¿Cuántos caracteres tiene la primera? Longitud de X Está claro los dos primeros casos, ¿no? ¿Todo el mundo está de acuerdo con los casos 1 y 2? ¿Alguien? Vale. Me dice que sí. Bien. Y... ¿Cuál es el caso que me queda? Pues que ninguna sea vacía. Vamos a suponer que la primera tiene un primer elemento y un resto. Y para abreviar, eso lo voy a resumir como cadena 1. Mira que la arroba lo que significa es un alias. Cadena 1 es simplemente la cadena XXS. Y lo mismo, la segunda tiene primer elemento Y, resto y YS. Y también le voy a dar un alias que es cadena 2. Bueno, ¿qué caso hay que considerar? Si los primeros elementos coinciden, eso ya lo tengo. Entonces, lo único que tengo que es medir la distancia entre los restantes. Luego de eso, ¿qué va a ser? Pues simplemente la distancia entre el resto de la primera y el resto de la segunda. Si no, ¿qué puedo hacer? Pues si no, puedo hacer tres cosas, fundamentalmente. Puedo, para igualar, como el primero no es igual, digo, bueno, pues pongo X al principio de la segunda. Si pongo X al principio de la segunda, el primer elemento de la primera que es X y el primer elemento de la segunda transformado, que también es X, coincide. Entonces, ¿qué es lo que tendría que comparar? Lo que tendría que comparar es X y ese X, ya lo he quitado. Luego lo que tendría que comparar es el resto de la primera con la segunda entera. ¿Estáis de acuerdo, no? Este paso de aquí. A ver, me estoy parando en cada paso, pues cada paso es sencillo después. Está claro que si inserto el primer elemento de la primera en el segundo, me van a quedar. Tengo que comprar eso y uno, porque lo que he hecho ha sido insertar. El uno más es este. Es insertar. Otra cosa que podría ser, como no son iguales, es eh, siempre estoy pensando en la segunda es. Eh, quito el primero de la segunda. Si quito el primero de la segunda, ¿qué es lo que tengo que comparar? La distancia entre la primera lista entera y el resto de la segunda. ¿Por qué? Porque de la segunda acabo de quitar el primero, para decir, así llego antes. Y tercera posibilidad, la tercera posibilidad es sustituir. Si sustituyo y por x si sustituyo, cambio este y pongo x. Luego el este X, y este Y, que lo acabo de cambiar de X, ya coincide luego. ¿Qué es lo único que me falta por comparar? Es eh, el resto de la primera con el resto de la segunda. Eso es esto de aquí. El resto de la primera con el resto de la segunda. Tengo estas tres posibilidades. ¿Y qué es lo que hago? La primera, la segunda, la tercera. ¿Cuál elijo? Pues la que elijo es la que sea menor. La que me dé el menor de estos tres elementos. ¿Ha quedado clara la definición? Si tengo tres posibilidades, o inserto, o elimino, o sustituyo. Con cada una es, es un paso, cada una es un paso. Ahora, ¿cuál de las tres? La que me dé la distancia más corta. Bueno, y eso, si ya hemos dicho que la de Fibonacci y la, y la de los números combinatorios eran malos porque se repetía dos veces... ¿Qué le pasa a esta? Pues que esta no es mala, esta es todavía peor, porque ¿cuántas veces la estoy repitiendo? Tres. ¿Veis que esto es una complejidad muy alta? Porque la estoy repitiendo tres veces. Luego vamos a reducir la complejidad. Y para reducir la complejidad, lo de siempre. Vamos a la programación dinámica. Y al usar programación dinámica, como tengo dos argumentos, ¿qué es lo que veo a construir? Lo que voy a construir una matriz, es lo que le llama matriz de Lightning, y en el último elemento, en el mn, tendré el resultado, pero ahora iré construyendo. Y a la hora de construir, ¿qué es lo que voy a hacer? Lo que voy a hacer es fijarme en la definición recursiva. ¿Cómo va a ser? Bueno, el m y n son la longitud de la primera y de la última. ¿Qué es lo que voy a ir haciendo? Bueno, pues... Simplemente, mira, aquí es gráficamente, aquí tendría como comparo calle con casa. ¿Y qué es lo que pongo? ¿Qué es lo importante? ¿Qué es lo que pongo en la posición IJ? Pues la distancia de Levenstein entre los primeros I caracteres de la primera cadena y los J primeros de la segunda. Empiezo en el 0, 0, 0, 1, 1, 0, así voy. Luego la matriz es otra vez lo mismo ya que este esquema es el que tantas veces hemos repetido, el mismo que hemos repetido en todos los ejemplos, aquí tengo la matriz, ¿desde dónde? Va desde 0, 0 hasta MN, pero le tengo que decir quién es M y quién es N, la longitud. Y ahora tengo que empezar a traducir. En el 0 algo, eso es este de aquí. ¿Qué es lo que tengo que poner? La longitud de XS, pero la longitud de XS... quién la longitud del segundo, pero la longitud del segundo ¿quién es? J porque estoy en la posición J el I0, ¿quién es? bueno, el I0 es si del primero cojo I elementos y del segundo 0, entonces ¿cuántas operaciones tengo que hacer? y pues tengo que el, el segundo es vacío pues tengo que poner los I elementos del primero ahora, el siguiente que sean iguales ¿ahora quién es igual? Pues que el elemento que está en la posición y menos uno de xs, porque aquí <coughs> no lo he traducido, por eso este elemento es el elemento en la lista, lo podía haber hecho como antes, haberlo traducido al vector, bueno, y el elemento en la posición son iguales. Bueno, pues entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues entonces es la distancia entre los restos, pero la distancia entre los restos, ¿quién es? Haber llegado hasta el i menos 1 y haber llegado hasta el j menos 1. Y si no, otra vez, ¿cómo traduzco esto? A ver, aquí quién es la primera ecuación. Aquí es el resto de la primera con la segunda, pero el resto de la primera, ¿quién es? Hasta el i menos 1 y la segunda entera. La segunda, ¿qué es? La primera entera y el resto de la segunda es hasta el j menos 1. ¿Y el tercero qué es? Pues el tercero era el resto de la primera y el resto de la segunda. Es decir, venirse una posición a la izquierda en la primera y una posición a la izquierda en la, la otra. y suma de uno. Veis que esto de aquí es prácticamente lo mismo que esto de aquí. Bueno, y después de hacer la traducción, vamos a ver la mejora. Mirad, para hacer el experimento, ¿qué es lo que cogí? Pues he cogido una cadena larga, que esto es 2 el 33, que eso es un número grande, y la cadena correspondiente. Y la comparo con 3 elevado al 33, y esto me da 12. Si esto lo hago con la primera definición, ¿cuánto tiempo es? 19 segundos. Con la segunda definición, ¿cuánto tiempo es? 0 segundos. Veis que otra vez el incremento es espectacular, eh, a ver eh, lo que estoy que compara este Vamos a ver, 0 segundos no lo había puesto, era, esto lo había copiado mal, era 384 esto de aquí hay una errata al copiar pues lo habré repetido y se habrá quedado ahí, vale bueno y los números que estoy comparando son números muy grandes la referencia, lo que os dije, si esto lo queréis ver, este es el más complejo y conviene que lo veáis, que lo leáis con más detalle, os he puesto ahí la referencia.